Marea, tiene la palabra el senador Martínez. Gracias, señor presidente. Señor Barreiro, usted se ha referido en su intervención a la curva del Afer para justificar que una reducción de impuestos puede dar lugar a un aumento de los ingresos. Bueno, primeramente quería responderle que ya hay a día de hoy evidencia empírica y estudios suficientes que descartan la, la teoría de la curva del Laffer, pero incluso aceptando la, la curva del Laffer me gustaría recordarle algo. La curva del Laffer es una curva y, por lo tanto, tiene un punto óptimo a partir del cual se supone que, reduciendo los impuestos, se aumentaría los ingresos. El problema es que para ustedes siempre estamos en ese punto óptimo. Para ustedes siempre estamos en esa situación. Ustedes podrían reventar el sistema fiscal español al completo, podrían suprimir el sistema de bienestar, podrían llevarnos al siglo XIX y todavía estarían defendiendo que reduciendo los impuestos aumentarían los ingresos públicos. Clases medias y trabajadoras y pymes. Ustedes tienen una definición muy versátil, según la cual todo son clases medias y trabajadoras y todos son pymes, excepto las clases medias y trabajadoras y las pymes. Repasemos brevemente el acuerdo presupuestario. Impuesto de sucesiones, tipo mínimo efectivo del 15% para las empresas con una cifra de negocio superior a los 20 millones de euros y rebaja para las empresas que facturen menos de un millón de euros, control sobre la SICAP y tributación de las socimis. impuesto sobre las transacciones financieras, el 0,2 para la compra de acciones por parte de entidades financieras a empresas con una capitalización bursátil superior a los 20 millones de euros. Impuestos sobre los servicios digitales, empresas con ingresos a nivel mundial de 750 millones de euros y de 3 millones de euros en España, IRPF, subida de dos puntos a las rentas superiores de 130.000 euros y de cuatro puntos a las de más de 300.000. Impuesto de patrimonio, subida de un punto a las fortunas de más de 10 millones de euros. Es decir, para ustedes, las clases medias y trabajadoras son las rentas superiores a 130.000 euros y las fortunas de más de 10 millones. Y las pequeñas y medianas empresas son aquellas empresas con una cifra de negocio superior a 20 millones, las SICAP, las SOCIMIS, las entidades financieras, las empresas digitales con más de 750 millones de ingresos. Esas son las pymes, esas son las clases medias y trabajadoras. Seamos un poco serios, por favor. Pero es que además, ustedes. En su moción, en el punto cuarto, dicen revertir el pacto firmado por este Gobierno y Podemos para incrementar la tributación al diésel. Yo creo que en el Grupo Popular no se han leído bien el acuerdo presupuestario. Bueno, de hecho creo que no se lo han leído en absoluto. Si se lo leyeran... Si se leyeran solamente el índice y se fueran al punto 14 de nueva fiscalidad verían que no aparece el impuesto al diésel, no aparece el incremento al impuesto al diésel en, la, en el apartado de nueva fiscalidad del acuerdo presupuestario. ¿Que se producirá un aumento del impuesto al diésel? Bueno, es una prerrogativa del Gobierno y el Gobierno tiene que, tiene que plantear esa, esa decisión, pero no es algo que plantee el Grupo Confederal de Unidos Podemos. La única referencia al impuesto al diésel que hay en todo el acuerdo presupuestario, que son 50 páginas, la única es para decir que en caso de aumentarse debería destinarse una parte de los ingresos a subvencionar el vehículo eléctrico. Señor Barreiro, ustedes están, están tratando de boicotear el acuerdo presupuestario y están tratando de generar miedo. Vienen ahora con esta moción que de aplicarse supondría reventar nuestro sistema fiscal y que es contradictoria con el principio de estabilidad presupuestaria, pero les da igual y no es algo nuevo. Toda esta lógica, todo este discurso que usted tiene viene de un largo movimiento histórico de privatizaciones contra reformas y liberalizaciones que hemos vivido durante los últimos 40 años. Partidos que oponen el Estado contra el Estado, que vuelven el ejercicio del Gobierno contra sus poblaciones, que estrechan derechos y amplían privilegios. Pues bueno, nosotros hemos venido aquí a otra cosa. Hemos venido a restablecer los derechos que ustedes han cercenado. Hemos venido a cerrar la brecha de desigualdad y hemos venido, sobre todo, a mejorar la vida de la gente. Muchas gracias.